Bueno, señores, esto es el Prado. En las 18.35 está saliendo a patrullar lo que es militares, policías. Yo creo que ahora sí vivimos la dictadura. nombre, amigo? Vamos. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Camilo. Camilo, ¿qué? La opresión de los militares y policías, señores. Solo estoy filmando.